Hola, ¿qué tal? Yo soy Pedro Gas, y si no me conoces, me presento. Soy Pedro Neri y conozco los trucos y glitches de las campañas de Halo. En esta ocasión estamos en la cuarta misión de la campaña. Eh, voy a hacer Oni Alpha Site. Se supone que vamos a hacer Boulevard Kisingo, pero ahorita te voy a explicar cómo está, así que vamos a empezar. Este, Desde este punto de control de Calles de Mombasa, que es el tercero, nosotros podemos elegir ir a hacer cualquier tipo de misión, porque recuerda, Halo 3 sd es un mapa eh, abierto. Entonces desde aquí nosotros podemos elegir ir a Boulevard Kisingo, Oni Alpha Side, el policía de. el New Mombasa Police Department Headquarters, si no me equivoco, era la misión. Este. Un buen. O sea, básicamente el orden que nos da el menú principal es como. El orden. Canon, si quieres verlo así. Pero no es el que forzosamente debemos de seguir. Sí que. Nosotros vamos a hacer lo que es más rápido Que es desviarnos y en lugar de ir a Boulevard Pissing ir a oh, no, Alpha Site Ahora, yo saqué el, el sniper del garage Que estaba ahí atrás Ese garage no se te va a abrir si no tienes mínimo 8 audio logs desbloqueados Eso es importante Tú debes de tener 8 audio logs para que Estos, garaje, estos garajes se te abran ¿Ok? Entonces Si tú te acercas y esa puerta no se abre automáticamente Es porque, brother, te faltan audio logs Ya... Yeah. Creme, hay muchas guías que te explican cómo hacerlo aquí lo que voy a hacer es explotar esta bobina para uh, salir volando un poco y si sí, solo busca alguna guía de audio logs, consigue 8 y ya vas a poder hacer todo esto como te digo si tú alguna vez quieres acabarte la campaña de halo 3 de manera rápida esta es la manera de hacerlo ignorando lo que el juego quiere que hagamos eh, irnos directamente por donde nosotros sabemos ahora aquí siempre va a haber 3 grunts en torreta y un brute. ese brute Siempre sale en un lugar aleatorio Puede haber un francotirador ahí arriba O acá arriba El chiste es que no quieres matar Y vamos a continuar eh, A veces el, el brute está de este lado Entonces simplemente es de adaptarte a las diferentes situaciones Que, puedes, que pueden haber Y bueno uh, Como te digo Estos son los speedruns básicamente Ignoramos lo que el juego quiere que hagamos Y como te decía uh, Desde el principio lo comenté Yo me voy a concentrar en hacer todo desde las calles de Mombasa Así que aunque el juego en el menú principal diga que la siguiente misión es Boulevard Kissingo, hermano, lo vamos a ignorar. Y nosotros nos vamos a ir a la misión que está más cerca desde nuestro punto de control. Ese Brut que estaba ahí lo vamos a ignorar y vamos a seguir por acá. Aquí hay uno de los audio logs. No, es, no, no he encontrado todos, simplemente estoy... Igual conseguí el, el mínimo de 8 para poder empezar a hacer los speedruns. Así que vamos a darle. Aquí no debería haber problema. Si te das cuenta, los enemigos siguen durmiendo. Nosotros vamos caminando como unas vil ratas. Y aquí... Boulevard que 5 queda a la izquierdo. O ni Alpha Sight queda por acá. Salto granada. Excelente. Aquí ten cuidado. A veces hay francotiradores y hunters. Eh, es cuestión de suerte. Activamos esto. Nos, nos preocupamos. O nos aseguramos de que no venga nada. Y después seguimos. Y aquí en este punto puede haber un yakal. Este yakal puede estar arriba de este techo o en algún otro lado honestamente me gustaría que estuviera en el techo cuando no está en el techo esto se complica bastante porque quiere decir que está aquí arriba de nosotros y desde aquí lo único que voy a hacer es simplemente matar a los brutes hay que tener mucho cuidado con los brutes los yacals como te digo, solo es cuestión de Intentar ubicar los lugares donde están los jackals Y este es el garage del que yo te hablaba Una vez que lo abrimos Nos van a dar este Un mongus Pero antes de usarlo, lo que quieres Es limpiar esta zona de posibles Enemigos Aquí hay un brute que se me, que se me escondió Entonces tendré que Lidiar con él después Pero vamos a agarrarnos el mongus y venimos por este lado Aquí en lugar de ir al boulevard K5, como te digo, giramos aquí al de a la izquierda. Wow, eso no es bueno. <risas> Típico del Pedro es que no sabe manejar. Y aquí hay que cuidarnos bastante de los enemigos. Por favor. Cosas que no saben. Si, si no ven los streams de Twitch. Mi control no sirve. Entonces aputar con el francotirador con mi control, con el stick que se mueve solo porque quiere es algo prácticamente imposible hacer. Pero bueno, ahí está. Uh, abrimos aquí y hay que tener cuidado. Va a haber front. También va a haber un brute. Lamentablemente yo ya no traigo Francotirador. Porque gasté demasiadas balas. Entonces vamos a ver cómo nos va. Abajo aquí. Para este punto tú ya debiste haber matado a este sujeto con el francotirador. Deberías de tener más balas que yo. Matar a ese sujeto. Y ahora sí, vamos a oni Alpha side. Como puedes ver, esto sería mucho más rápido si tuviera las balas necesarias. Ahora vamos a seguir. Y listo, comenzamos. Bueno, esto es Oni Alpha Site, 13 minutos de tiempo paro, así que vamos a darle. Ah, punto Alpha Oni, ¿qué te puedo decir? Es una de las misiones que más se basa en combate de todo el juego. Por suerte vamos a encontrar muchas armas para hacerlo, entonces no nos va a causar ningún problema. Ah, ¿Qué te puedo decir también? Eh... Ten mucho cuidado, activa las dos cargas y ven para acá Y quieres voltear para protegerte o al menos esquivar los disparos de los Great Para no morir, una vez que consigues el Sniper Y te aseguraste de que no vas a morir, agarra balas ahí Activa la tablet, para existir, bueno, la computadora para hacer explotar eso Y camino de reversa para seguir protegiéndote de cualquier disparo de break que te pueda caer Ya que hiciste eso, simplemente espera aquí, esquivando de igual manera y a continuar Algo rápido que mencionar Mi control está muy, muy jodido O sea, tal cual si, si yo miro hacia arriba O hacia abajo, o se empieza a mover solo Entonces debo de, de ajustar rápido la mira Así que si yo puedo hacer el tiempo par Con el control jodido, tú puedes hacerlo sin ningún problema no por acá Y vas a matar al Grunt que está en ese Phantom Vas a usar el láser Spartan Para matar a los Hunters Uno Si puedes matar con el mismo disparo de láser Spartan al Hunter y al Brute, hazlo. No es tan importante honestamente, pero pues si lo logra estaría genial. Aquí sin miedo no importa si empiezas a gastar demasiado tus balas de láser Spartan o de tu francotirador, tú no te preocupes. A no te preocupes mucho por tu vida Vamos a encontrar un paquete más adelante Entonces voy a continuar Todos se mueren Seguimos Tú no te preocupes Ahora Aquí Paquete de vida Las Excelente a Vamos a agarrar esta pistola Y tal vez recuerdes la mecánica De que si los um, Marines aliados Recargan tu arma Básicamente tienes una recarga gratis Bueno, vamos a usar bastante de ella más adelante Puedes intentarlo usar aquí Pero no es tan importante Sniper y pistola, pon atención, atención el perro, que no se al Pistola de la para matar a los Grunts Sniper Para matar al Brut Granada para los Grunts Más pistola Este sujeto, o la que hace Se muere Aquí ya me voy a empezar a mover hacia atrás Dejo la pistola uh, Con el francotirador y el láser Spartan Y aquí ya no tengo balas Si tú tienes más balas, úsalas, no te preocupes uh, Yo aquí estoy esperando Aquí hay muchos o acá hay un Brut Cualquiera de las dos Listo Ya que se mueren todos ellos Vamos a hacerle caso al y Nos vamos a replegar y aquí arriba vamos a encontrar otro francotirador. Entonces simplemente nada, paquete de vida. Francotirador. Y sin miedo vamos a empezar a matar a todos. Acá hay un láser Spartan. No lo vamos a agarrar aún. No te preocupes mucho por esto. Listo. Controverlo. Vamos. Pedrogas, el pro disparos de francotirador. <risa> vamos a ver cómo vamos. La última oleada de Phantoms, ahí sí ya nos, no, no vamos a tardar en, en movernos, así que... Vamos a ver, aquí ya me estoy quedando sin balas. Vamos a movernos rápidamente. Y aquí ya no necesitamos esto, lo único que vamos a hacer es tomar esta torreta Y nos vamos a ir, saludos y despedidas ¿Por qué? Porque justo cuando llega la última oleada de Phantoms, nos va a dar el cargado terminado Entonces, cuando tú escuches que viene la última oleada, ya te puedes ir Y ahora aquí, rápidamente, antes de eso, tomo estas rockets que están aquí tiradas y de nuevo me voy con mi torreta y ahora sí, vamos totalmente cargados. Tenemos láser Spartan con toda la munición, torreta con toda la munición y rocket con casi toda la munición. Pero ahorita vamos a abusar de eso. Aquí vamos a dejar tirada esta torreta aquí. Vamos a esperar a hablar con este otro sujeto que está acá. Y le vamos a dar nuestro láser Spartan al buen hombre. Le vamos a dar el láser Spartan a ese buen, agradable ¿Qué, qué sujeto. Y simplemente vamos a esperar, y ahora vamos a abrir con el botón de Back, el botón de Select, como lo conozcas, es el botón que no es el de Pausa. Vamos a abrir aquí el, el mapa, y van a explotar cualquiera de los dos lados, mejor dicho, van a explotar los dos lados, pero los enemigos van a venir de uno. Entonces, vamos a ver dónde vienen, y aquí es donde puedes morir con más frecuencia. Más que nada por culpa de estos grunts y, y sus granadas locas. Todavía hay de este lado. Parece que ya son todos. Ahora vamos del otro lado. Agarramos la torreta. Y empezamos a torretear. Aquí ten mucho cuidado. Esa grana puede que me mate. Aquí tal cual. Usamos la torreta. Para matar a todos los enemigos que queden por acá. Ya deberían de haber venido del otro lado los enemigos. y sí, como puedes ver en el radar se muestran. Y ahora aquí lo que vamos a hacer es simplemente... ...usar nuestra torreta hasta más no poder lanzar granadas... ...y con la Rocket simplemente disparo dos veces la Rocket... ...se la doy a mi aliado y que mi aliado la recargue... ...mi aliado la recarga y tenemos todo listo... ...le doy a mi, mi Rocket al aliado... Se la recargó el buen hombre, le doy su arma. Y continuó, aquí con mucho cuidado. Este, me sirve más la pistola. ¿A quién le di la pistolita? A este man. Por supuesto, tú eres el profesional. Eh, buen hombre, recarga por favor. Gracias por recargar, deme eso. No, no, no, no recargues. Tú sí, recárgale, por favor, hermano. Uh, ten, ten, muchas gracias. <ríe> y básicamente así es como se limpia toda esta parte. ¿Queda alguien vivo? Sí, queda uno de este lado. Y eso es para ti también <risa> El vato Me quiere pegar granadas Como oh, lo ven al chavo Ahora listo Ya que se mueren todos aquí Cambiamos de armas Regresamos al láser Spartan y Rocket Y ahora continuar Por favor Listo, gracias por decir lo del phantom Vamos a venir de este lado Y ahora sí, igual Sin miedo, sin miedo hermano se muere ese sujeto ¡Ay! No lo vi Tú toma eso eh, Vamos a aguantar ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sé que hay más de estos Brut Ahí hay otro ¿Dónde está el otro? Ok, ya lo vi. Se me escapó, no pasa nada. Estos jackals ahí con sus respectivas granadas. Y no seas como pedrogas y no... Y no dispares tus balas sin que hagan algo. Se muere este sujeto. ¿Dónde está? Se muere también. Y listo. Ahora aquí. Importante. Uh, hermano, por favor recarga. Cuidado, y necesitamos recaba. una pistola de plasma, ¿ok? Eso es importante ahorita. Está solita de plasma. Genial. Tenemos nuestra pistola de plasma. Y le vamos a dar ahora la pistola a nuestro brother. Hermano. Ten la pistola. Activamos Bien, esto, apagamos esto de de no, no, no, no, no. ¿Con este man hecho. Y nos vamos a trepar aquí Y nos vamos a trepar acá, con atención Y de aquí van a venir varios drones Así que vamos a tener que hacer esto rápido, ¿ok? No se una en la ya ves, vienen por ahí Nos llegan por todos lados Así que lo que puedes hacer, hacer es cubrirte los con los esta los pared los Y ahora sí llenos. Todo este elevador está lleno de paquetes de vida, así que tú no te preocupes. Uh, ¿Ya son todos? Parece que ya son todos, ¿no? Ahora sí ya son todos. Y de nuevo le decimos, ven hermano, gracias por tu ayuda. Y ahora vamos a traer la Rocket y la pistolita de plasma, ¿ok? Se nos va a abrir esta puerta. Por favor, ábrete. Aquí si te hace falta vida, más vida. Y presta atención, pistola de plasma al brut del mazo y después rocket ok si tienes granada lánzale una granada del phantom cargo granada del phantom pistola rocket y rayos me están me están jodiendo bastante entonces como veo que el no me va a favorecer me voy a esperar para matar al, al brut del mazo y simplemente espero porque de ahí porque de acá ¿Y dónde está Mikey? Aquí estás, hermano. Rífate, ya sabes. ¿Cuál es tu chamba, brother? Recargar, ser mi máquina de recarga. Ah, también este sueto no sirve. Por favor, recarga el arma. Gracias. ¡Uy! Me asusté. Eh, no era mi intención matarte, amigo mío. Muérete. Recarga. Ya. Oh, genial. El del mazo. Así es como se muere el del mazo. Se muere este. Se muere este. Y ya que matamos a todos, bastante fácil. Simplemente nos trepamos al pelican. Y con eso terminamos en tiempo par. puedes ver, 12 minutos 26 segundos jugué bastante mal, no pude tener la mejor eh, optimización de combate por culpa de mi control pero pues, ahí está, punto Alfaoni, tiempo par, el legendario gracias por ver y nos veremos, hasta la próxima